¡Peligroso! ¡Puedo volver a subir! ¿Estás segura?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 bien. ¡Vas a poder cruzar! ¡Puedo hacerlo! ¡Hostia! Creo que yo no podría hacer ese salto. ¡Quédate ahí! ¡Ataré una cuerda para que subas! ¡De acuerdo!